Tuve la suerte que, que mis padres me apoyaban en, en dedicarme al arte, ¿no? Y tuve esa suerte que yo sé que mucha gente no, no tiene, ¿no? Mucho, yo me he encontrado como vocal coach con muchos padres que vienen y me traen a sus hijos y me preguntan: ¿Cómo lo ves? ¿Cómo la ves? Eh, ¿Ves que tienen madera? Y pues sí, sí, o sea obviamente es obvio, ¿no? Me tienen que preguntar si oye, que tienen talento, ¿no? Y me preguntan: ¿es que es? sino para que estudien algo seguro, ¿no? Entonces yo siempre les decía, lo seguro es que si estudian algo que no les gusta, es que no van a ser felices, ¿no? Y nos damos cuenta hoy en día, ¿no? Es, ahora mismo no hay nada seguro, ¿no? Que lo, más, lo, lo seguro es que tienes que hacer algo que, que te llene para que puedas durar largo tiempo ¿no? En, en haciendo eso. Yo lo que recomiendo a la gente joven, cuando tienen este gusanito de quiero estudiar música o quiero estudiar canto, que aunque no sea que se planteen, como yo decía, yo no quería ser vocal coach. El camino me llevó hasta aquí. Yo quería estudiar música, quería cantar y mi trabajo me encanta. No puedo, no puedo decir que me gusta, sino que me encanta. Hay infinidad de profesiones dentro de la música que son muy satisfactorias para todas las personas que lo, lo hacen. En, puede ser manager, puede ser productor musical, puede ser arreglista... Puedes estar de vocal coach. Lo primero es enfrentarte al miedo en que... hoy voy a fracasar. Porque no vas a fracasar si lo haces desde el corazón. Si sí, sí, es algo que realmente quieres hacer, pero tienes miedo en que... Ah, no voy a vivir de esto. Yo te puedo decir que va a ser duro. Pero cualquier profesión es dura. Aunque estudies derecho, va a llegar un momento en que va a ser duro. Eso es... O sea, está probado. ¿Cuál es el, la diferencia en que... Cuando las cosas se pongan duras, en la profesión que estés, una la vas a amar y a otra la vas a detestar. Y eso te va, obviamente, a comer por dentro o te va a alimentar por dentro. Así que yo, especialmente la gente joven, yo digo, tomen el riesgo, ¿sí? Y no es un riesgo, es simplemente una inversión en, en, en, en ti, que ahora mismo que estás joven, que... El, el cometer errores es parte de, de eso. Si a lo mejor empiezas a estudiar música y, y ves que no es lo tuyo, puedes cambiar, tienes tiempo, no pasa nada. Pero en realidad puedes ver qué es lo tuyo y, y, y bueno, también tienes tiempo de, de construir y de crear eh, una subsistencia para, para ti y tu familia. Para ganar dinero hay muchas cosas. No tienes que estudiar nada, ¿no? Tienes que simplemente trabajar. Eh, pero para hacer una carrera yo creo que es súper importante seguir el corazón porque eso es lo que te va a llevar, a llevar lejos